El libre mercado existe como, como un proyecto, como un proyecto político, pero no como realidad social. ¿no? Es ese, en el sentido en el que eh, Polanyi dice que es una, que es una utopía, eh, forma parte de los proyectos utópicos de ingeniería social del siglo XIX, eh, y la verdad es que echando la vista atrás, no ya a la época de Polanyi, sino a los años, las últimas décadas, eh, yo creo que se entiende muy bien esta, esta idea, ¿no? o sea, realmente ha habido un esfuerzo eh, enorme por los poderes públicos, por las élites económicas y políticas, por eh, mercantilizar distintos ámbitos de, de nuestra vida, y eso ha generado, por un lado, una enorme resistencia ...a veces eh, directamente política, pero otras veces vivencial... ...y también muchísimo sufrimiento. ¿no? Eh, eso Polanyi lo interpretaba como que de alguna forma había una cierta incompatibilidad entre nuestra naturaleza como seres humanos eh, y la generalización de mm, procesos competitivos, que es lo que pasa en el mercado. El mercado lo que hace es eh, llevar ¿no? dimensiones competitivas, la competencia a, bueno, pues a, a ciertas relaciones eh, económicas a por año y le parecía que... Eh, esa pretensión ¿no? de que toda nuestra vida, o una parte sustancial de nuestra vida, estuviera mediada por relaciones de competencia, era eh, bueno, pues eh, absurda y, y extremadamente eh, dañina. Sería un poco como si de repente eh, los deportes, las prácticas deportivas, colonizarán toda nuestra vida. ¿no? El deporte está genial, pero lo tenemos contenido en un espacio. ¿no? Si tuviéramos que andar echando competiciones de atletismo para ver quién llega antes a la puerta del metro no y fuera toda una, una gran eh, competición deportiva toda nuestra vida, sería una vida insoportable, seguramente. ¿no? Bueno, en primer lugar, eh, ha penetrado en las mentes de las eh, personas, eh, penetrando en los cuerpos de las personas. Yo creo que eso es importante recordarlo, ¿no? O sea, no, no se trata solo, mmm, digamos, de maniobras ideológicas de que nos hayan convencido de tal cosa, sino que ese convencimiento a menudo eh, ha llegado como una consecuencia eh, posterior, como un, si quieres, eh, una adaptación, ¿no? un proceso eh, adaptativo eh, bueno, pues, a situaciones materiales. Eh, muy complicadas y que se han impuesto a través de una gran violencia. Una gran violencia ¿no? Eh, pues, eh, tenemos el ejemplo reciente de distintos golpes de Estado en numerosos lugares del mundo, tenemos eh, procesos reiterados en los dos últimos siglos, ¿no? de expropiación de los bienes comunes y de empobrecimiento de las eh, poblaciones locales para generar mercantilización, ¿no? así que yo creo que a menudo, antes de esa conquista de las mentes, ha venido una conquista de los cuerpos. Pero sí es verdad además que, eh, sobre todo en, en las últimas de la, las más recientes expresiones de la utopía mercantil, eh, sí que ha habido un trabajo muy fuerte de construcción hegemónica, además en estos términos, que es decir, que los neoliberales han leído mucho y muy bien a, a Gramsci, y, y yo creo que eh, sobre todo en los años 70 y 80 se dieron cuenta de que para que no les volviera a pasar lo mismo que en los años 30 y 40, es decir, para que su proyecto durara y quedara de alguna forma incrustado ¿no? en nuestras sociedades, eh, tenían que hacer un proceso de construcción de hegemonía que fuera más allá de la imposición ¿no? de la imposición política, y eso es lo que ha ocurrido. Eso eh, es manifiesto, por ejemplo, en el ámbito universitario, ¿no? eh, por ejemplo, cómo eh, conquistaron las facultades de economía, no, no, no por eh, alguna clase de éxito teórico, ¿no? de, de éxito paradigmático que digan con la fórmula, magistral de la economía, sino a través de una estrategia que fue explícita, ¿eh? o sea, era una cosa que discutían eh, los think tanks neoliberales en los años 70, ¿no? vamos a conquistar las facultades de economía, de forma tal que ahora pasa en las facultades de economía algo que no pasa en ninguna otra facultad de ciencias sociales, que es que eh, hay un solo paradigma, ¿no? tú vas a una facultad de ciencias políticas, de sociología, de pedagogía, de psicología, y eh, hay, bueno, pues distintas escuelas que se odian entre sí, pero bueno, que aceptan la legitimidad de que el otro enseñe en esa facultad, ¿no? Le parece una, una teoría horrible, pero de ser enseñada. Eso no pasa en la economía y eso digamos que se ha reproducido en distintos ámbitos, ¿no? en los medios de comunicación, en las tertulias de la radio... ¿no? Eh, digamos que ha habido una conquista de opinión pública profunda ¿no? y que se nos ha ido metiendo en el cuerpo. Se puede pensar al revés. ¿no? Eh, ¿a qué podemos pensar en qué ámbitos ¿no? de nuestra vida compartida eh, nos parece razonable que estén sometidos a la lógica del mercado, ¿no? pues, pues, seguramente los bienes de consumo es razonable, ¿no? o al menos una parte sustancial de los bienes de consumo, es razonable que sigan la lógica del, del mercado, ¿no? yo, yo creo que esa es una manera a lo mejor más, más sensata de, de pensarlo, en vez de dar por hecho de que hay algunas cosas que hay que retirar del mercado, pensemos, ¿no? pensemos en un instrumento, Tan útil a veces, tan útil a veces, ¿no? y tan poderoso y tan ágil como es el mercado, pero tan peligroso y tan explosivo, ¿no? ¿a qué queremos aplicarlo? Eh, y no dar por hecho que la normalidad es el mercado y que hay ciertas cosas que podemos poner en cuarentena. Bueno, yo, yo lo plantearía un poco al revés. Eh, dicho esto. Los mecanismos de desmercantilización también, yo creo que es importante pensarlos, como hizo Polanyi, de una forma compleja, y eso es algo que, por ejemplo, la tradición marxista no siempre ha hecho. ¿no? Eh, en vez de pensar que la única alternativa al mercado es otra utopía ¿no? de ingeniería social, que es la planificación, eh, tenemos que dar por hecho que en sociedades complejas, dinámicas ¿no? y cambiantes, eh, las soluciones son contingentes. ¿verdad? Hay cosas de las que estamos seguros, ¿verdad? aquello que tiene que ver eh, con la subsistencia material de las personas, que es esencial para la subsistencia de las personas, no puede estar en el mercado, pero es que ni siquiera puede estar sujeto a regímenes de reciprocidad más o menos inestables. ¿no? Necesitamos que esté completamente eh, garantizado, ¿no? como siempre ha estado por otra parte, eh, para, eh, bueno, pues por, por la colectividad, ¿no? como puede ser la vivienda, como puede ser la energía, como puede ser la educación o la sanidad, y es perfectamente razonable que eso sea objeto de planificación central. Hay otros ámbitos bueno, pues más dudosos. Hay algunos que, por ejemplo, eh, tal vez deben estar, incluso, garantizados respecto... O sea, que tengan más garantías, incluso, que la eh, planificación estatal, y que los consideremos bienes comunes, inalienables, incluso, por el Estado. ¿no? Eh, y es razonable pensar que los bienes naturales, ¿no? que la naturaleza forme parte de ese acervo. Eh, hay, seguramente, eh, ámbitos intermedios, que, eh, en los que la economía cooperativa ¿no? sea un buen instrumento de, de desmercantilización. Yo me, eh, me quedaría un poco con esa idea de, de complejidad y contingencia. No. Sí. Eh, no. Eh, yo incluso me cuestionaría eh, qué significa revolución digital. O sea, efectivamente, revolución digital eh, ha habido un cambio muy profundo eh, en las tecnologías digitales respecto al estándar eh, de hace... 20 o 30 años, ¿no? Eso es verdad, o sea, ha habido una evolución enorme. Pero yo creo que es, nos, es muy difícil asegurar eh, qué tecnología eh, va a jugar un papel en el largo plazo. ¿no? Más, más importante o más destacado va a tener una mayor centralidad. Eso, tradicionalmente, hemos sido muy miopes y no creo que hayamos mejorado mucho en nuestra capacidad de pronóstico. ¿no? Eh, entre otras cosas, porque hay limitaciones materiales eh, ¿no? que, que entran en juego. Pues, por ejemplo, cuando se hablaba muchísimo del, del Bitcoin, ¿no? eh, hay limitaciones eh, materiales evidentes ¿no? relacionadas con el consumo de energía, por ejemplo. La digitalización tiene límites físicos también, que no tiene que ver solo con, las, eh, con la capacidad de computación, que tiene que ver con la energía que se gasta, que se usa, eh, con los materiales necesarios ¿no? para eh, crear nuestros teléfonos móviles o nuestros ordenadores. ¿verdad? Y eso es algo que habitualmente eh, no tenemos en, eh, en cuenta. Eh, y en segundo lugar, yo creo que se nos olvida muchísimo que esas potencialidades de la tecnología eh, dependen a menudo ...de las condiciones políticas y sociales en las que se, de, en las que se desarrolla. ¿no? El capitalismo de plataforma pues, tiene que ver sí, con el desarrollo de algunos algoritmos... ...con el desarrollo de algunas aplicaciones y con efectivamente la, eh, la creación de redes sociales... Eh, pero tiene que ver, eh, por encima de todo, con cambios en las legislaciones laborales, eh, ahora tenemos eh, repartidores ¿no? de globo con trabajos precarios, eh, de, o tenemos problemas con Airbnb en distintas ciudades, desde luego por la existencia de ciertas aplicaciones, pero, sobre todo, por la pérdida de soberanía política de los Estados-nación, que no son capaces de intervenir ahí, y por la pérdida de derechos laborales que hacen a ciertos eh, trabajadores, ¿no? que, que ciertas situaciones laborales que se daban antes en entornos muy, muy limitados, ¿no? los arquitectos eh, solían trabajar mucho de falsos autónomos, etc., se han universalizado, y eso es verdad que tiene que ver con la tecnología, pero tiene que ver también con el deterioro de la capacidad de negociación de, la, de, la, de los trabajadores. ¿sí? 好